¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y mira Ya tenemos el nuevo Final De Candy 2 Interesante Qué bien ¿Por qué? Estamos grabando El nuevo Final Bueno, el nuevo no No hace mucho tiempo no sé. Vale, pues vamos a comenzar Un nuevo juego, ¿no? ¿Qué pasa? A ver. Hey. Estás ahí, Lord. Tú perdi eh, perdiste el, el trato, como sabes lo que eso significa. Tienes que estar cinco noches en la eh, vieja. Eh, día, o, otra vez. Otra todas las personas eh, quien que eres una gallina. ¿Eres asustado? No. Limao. No sé qué es eso. No sé qué es la palabra. Noche 1 A ver, voy a comenzar. Yo sé cómo jugar, ¿vale? Vamos a jugar como en las noches, ¿vale? Aunque no sé lo que va a pasar. No, sí, que ya sé. Ya vi un vídeo de cómo jugar a este juego. Aunque okay. tengo que mirar la cámara. Aquí. Para ver. Y aquí la llamada es para traer al animatrónico. Pues nada. Y tengo que estar todo el rato así. Lo que pasa. En la noche uno no... Y si aparece una aquí, tengo que llamar a, a cualquiera de estas llamadas. Y si, si llamo una muy lejos. Como esta. Que está muy lejos de ahí Pues entonces se, se Volverá muy pronto O sea que tengo que hacerlas más cercanas Creo O sea Y, eh... y... Ah. A ver Que si no va nadie A ver, se supone que en esta están los animatrónicos rotos Los antiguos Los de antes, los de... Estaba grabando yo antes en el Final Candy 1 Flash no y todo... ¡Este ¡Ah! es Cindy! Ha aparecido Cindy ¿Dónde está? Ah, mira, está aquí Se está moviendo y cuando está aquí, después de movimiento... Después del movimiento ya aparecerá aquí, es lo que creo. A ¿Eh? ver. No la veo. ¿Dónde está? Ha vuelto. Ha vuelto. Ahora. Oh, no. Ya me estoy. Está muy cerca. estáis Cindy! Hey, how are you? Ah. Llama ¿Cuálga? Ya no hace falta ni mirar la cámara solo con mirar aquí Y si me doy cuenta que hay... Que está Cindy Ya... está. Ya, ya solo llamo a la cámara y espero a que venga y el cuelgo Ah mira, ya apareció, corre Ven aquí Vale. vale Ahora espero No me deja darle eh, Todo el rato Solo puedo ver la luz Cada, uh, cada dos segundos Lo que... Uno y dos Uno, dos Pues sí, cada dos segundos Eh, hey, tú, ven aquí Ven aquí Ven aquí Hmm. Estás un poco mal, ¿eh? Te parece que deberías ir al médico Sunshine Porque estás un poco roto No hay que preocuparse Con solo ir al médico Sunshine Ya te dan una crema especial para curarte Y estarás como nuevo Aunque hay un efecto secundario que podrías explotar es buena, ¿verdad? Eh. Mm. Tú, tú, tú, tú. Sí, tú, que no tengo miedo. Ven aquí, aquí. ¿Cómo quieres entrar? Eh, eh, no saben incluso eh, eh, que son llamadas falsas. Están estafando. No lo veo. Voy a buscarle. Si no estaba ella ve. no Estaba aquí, ¿verdad? Lo sabía ¡Un momento, voy a dejar que venga. Yo voy a esperar. Oh, ese es su siguiente movimiento. Aunque va a aparecer ya aquí. Quería verlo, el último, pero sí si Espera ahí en el último ya me va a matar. Así que me la jugo. Solo he dejado que vean eh, el segundo movimiento. Es que si se mueve. Tres veces en la tercera se pondrá y, y si está mucho rato, antes de que lo llames al otro sitio para que venga, te matará Aunque hay eh, el chiste es distinto, pero eso lo vamos a hablar en la segunda noche ya Llevamos seis minutos y ya son las cuatro casi una noche normal O sea, esto es facilísimo No lo entiendo, este juego es facilísimo es igual de fácil que el uno. No sé dar mi opinión al más fácil de todo. Si ¿Sí veis este juego como más pincelado, como haciendo como si fuera un juego antiguo. Tú, tú, tú, ven aquí, ven aquí. Te perdiste un ojo. Pues rompete el otro, hombre. Eso es de serio, listo. y vete de mí vete de mí andada oh vete. no sé ni qué estoy hablando ya ha venido este es mi truco solo mirar y cuando aparezca uno lo días la llamada días de, de, de la cámara son las 5 ya llevamos 7 minutos creo que en el vídeo vamos a tener que subir la segunda noche también vale pues no pasa nada Al menos si nos pasaremos otra noche más Oh, llama, llama Llama, llama Llama el teléfono amarillo eh. Pues Hay una silla ahí y mirando por si No sé si estoy aquí todo el rato Oh, oh, ya apareció o sea deje de me... como roto. ¡Ay, no! ¡Su cuelga, cuelga! Bien, bien, he colgado, he colgado. Porque si no cuelgo me quita la llamada y no podré eh, ponerla durante un buen Un montón de tiempo. Porque es como que me la rompe. Pero hay una función que es para que la arregle. Son las 5, venga. Pero como es que tarda tanto esto del juego. A ver, se supone que sí, noche uno pasada. Y espero eh, ah, que sepáis si que todavía quedan muchas noches. Eh, un minijuego, hay un minijuego. Bueno, o será como en la Final Cantis 1 ¡Ah, ah, ah! ah ese es Chester! ¡Esto es Chester! Es aquí ¿Hay, una... hay una llave, no puedo entrar. A... Voy a entrar aquí. ¿Eh? ¿Por qué sale Cindy y Candy bien? Pero Chester está con una X Quiero que la han dejado abandonado, Porque los niños solo quieren jugar con Candy y Cindy Que ya la han dejado abandonada Chester eh, no. Encima me gusta más que Candy, Cindy y Chester Porque es el mono El mono de la serie Aunque aquí es como más pixelado Hola, Candy de mentira. Bueno, y ahora ¿Qué tengo que hacer? La llave, la llave Es de, de la puerta esa, la voy a coger Vale, quiero que ya tengo 1989 Vale Mira la fecha de cuando era Por cierto, no hay nadie Debería de ser un restaurante de hamburguesas Con el niño Y todas las edades Fácil y sencillo para toda la edad Vale, voy a entrar. Vale, pongo el ¡Oh! qué ¡Un minuto! Eh, ¡Qué susto me he pegado! Oh, oh, segunda noche. Bueno, vamos a ir con la segunda noche, ¿no? ¡Ah, que sí! ¡Ah, que sí! Aunque el vídeo no dure 10 minutos. ¡Ah, que sí! ¡Es que! ¡Está <risa> bien! está es perfecto! Quítate. Creo que en esta noche. Así aparecía Chester. En esta noche. Justo el que yo controlé en el minijuego. Vale, este. Y creo que también aparece Penguin. No sé. Eh. No, eso aparecía en la siguiente noche. Con Candy. Pero. ¡Oh! ¡Oh! Sí, este Es que Chester es el iba así. si lo ves. Eh, si lo escucha ahí, eh, dándole la ventilación pues Entonces le tiene que mirar la cámara Que suene, eh, eh, que suene Y si la averigua, pues entonces le da Pone la, la llamada de esa cámara Y entonces se irá, pero si no lo hace antes de, de que lo rompa, pues entonces rompe la ventilación Y entra hacia tu... Hacia, tu, hacia donde tú estás Con la ventilación O sea que a él le espantan las llamadas De mientras que a los otros eh, eh, eh, eh, les encanta. Bueno, les distrae. Las una de la mañana. Venga. Que no son difíciles. O sea, eh, eh. Chiste si es ser diferente. Bueno, y Penguin también. Penguin se lo fastidia, pero eso ya lo diremos la siguiente noche, que será en otro vídeo. No lo veo, ¿eh? no veo a, a Cindy por ninguna además yo no quiero verla, yo lo que quiero es que si aparezca aquí, eh, llama una llamada que esté cerca Lo que creo que, oh, ha aparecido, nos llamo, a ver, espero, bien, ya está, pongo otra cámara y espero otra vez aquí aparezca Ay no ha aparecido el sieste, tengo que mirar la cámara. Aquí está, está, está, acá. no, esto es día aquí. Oh, llama llama llama llama llama llama. Llama que tiene muchos objetos. Llama llama la llama yamina. Me había parecido ver a alguien. Por cierto, en este juego creo que también va a haber noche 6, es lo que creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, me había encontrado Ven Ven, Cindy, Cindy, Cindy Ven, Cindy, Cindy, Cindy cierto eh, eh, en el anterior directo vimos el evento de Fortnite eh, de la temporada 6 y jugamos unas partidas eh, fue una de las temporadas que más me gustó a mí en, el, en esa temporada aunque okay. no lo de ahora es que he llamado a una llamada lejos no sé si ahora va a aparecer muy rápido más rápido que antes mm -hmm. Mm -hmm. Yo pensaba que duraba mucho las noches, pero más que antes. Pero no, en realidad dura casi igual. Es lo que creo. Oh, llama. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Miro, por si está, porque si está, entonces me, eh, puedo dejar la llamada. Pero si no está, entonces la cuelgo ya. Eh, pero si está, entonces aparece ahí. Mientras, pues entonces la cuelgo también porque te aparece. Lo explica demasiado mal, ¿no? Vale, llamo. Llamo, llamo, llamo. Eh... ¡Oh! ¡Oh, sí estoy! ¿Dónde estás, asqueroso? Ah, aquí estás. Aquí está Cindy.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 por Si les gusta, pues suscribiros Será genial Y ya seréis un galeón en, en... Quiero social eh, Pues su eh, Suscribiros a los que no A los que les estén gustando este vídeo y quieran ver más Suscribiros y darle a la campanita Para no perderos ninguno de nuestros vídeos es fastidioso Chester a veces, ¿no? Te, te pone su... Un... ...su canción de, la, de romper ventilaciones mientras yo estoy hablando. Por cierto, este fue el que yo usé... ...fue una animación que yo usé para el final de los vídeos. Con este Cindy de, este, de esta parte. No sé para... ...porque lo sé de, de, ...pero queda muy bien. al final. Venga, que ya se hagan las seis. Ya. Ya se hacen las seis. Por favor, que necesito que se hagan ya. Que haga el, el, el, el, el juego que toca ahora. Tú, tú, Cindy, tú, Cindy. Ven aquí, que no tengo miedo. Tengo miedo creo. 12-2, me la he pasado Madre mía Vale, siguiente minijuego Este va a ser el último pues, de, por ahora De este vídeo ¡Ah! hmm. eh, ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Ha ser un puerto de repente Le he visto Uno de tres momento, voy a volver aquí, no entiendo ¡Eh, eh, eh, eh! Esto no estaba antes... Re reconozco esas orejas, All Candy. ¿qué haces aquí? Acaba de desaparecer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! No me digas que tengo que dejarla aquí Pues ahí, no me sé, no, no me dan ni cuenta Bueno, ahí está Orcandy Vale Vamos a ir a buscar más piezas para guardarlas donde está Ozgandy o donde está... Yo creo que la bolsa llena, no es donde está Gandhi? es la otra grande Porque es, ahí está como un cuerpo de... de Chester y creo que son. Somos... Ah mira, ahí está la cabeza de Chester Creo que somos Penguin y antes en Chester, que era la lado Noche sé eh, eh, 1 Al in intentar de entrar a esa habitación, eh, de repente le desmantelaron, o sea, lo rompieron pero, ¿quién habría hecho eso? O sea, eh, entró y de repente le rompió. O sea, le rompió sus partes eh, robóticas. Pero... ¿Por qué? ¿Y quién ha sido? ¿Y por qué la ha hecho? Bueno, dos de tres. Ahora me falta la última. A ver, voy a ver qué año es ahora. ¿Por qué ahora tiene eso? Bueno... Bueno, voy a ver aquí Voy a investigar Hoy es 1989 Y mira lo que hay aquí, la última pieza Yo creo que cuando ponga la última pieza va a pasar lo mismo Que va a salir de repente ese flash El de... Lo mismo acá pasó cuando yo puse la llave en la puerta Que me asusté Bueno Venga, Vamos Lo sabía, es que lo sabía. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y hasta la próxima. Bueno, en realidad es que ya he terminado el vídeo porque ya me he pasado la noche. Hasta la próxima. Te oh, escucho. Oh, oh.